Ha sido interesante ver el reto de armar demandas. Un grupo de sus compañeros cumplieron con enviar el trabajo eh, por WhatsApp. Ya está con sus notas, pero hay, repito, cerca de 12 personas y algunos que frecuentemente participan y envían trabajos, pero que en esta oportunidad no lo han hecho. Bien. ¿Qué nos toca trabajar hoy? Hoy vamos a ver dos temas de Títulos Valores, y con esto, la próxima semana ya estaremos cerrando completamente todo lo que es la parte general. Don Walter, adelante. Sí, profesor, este... Justo por ese lado quería consultarle, ¿no? ¿Quiénes serían los alumnos que no presentaron trabajo? No voy a ser que estén no sé, incluidos en el grupo. No, no. Su grupo no está. Ah, pero eh, ya cada. <ríe> yo, lo que han eh, enviado no hay problema. Es más, si hay, este, está enviado el, el, el si está enviado el trabajo y simplemente el archivo no abre, yo les aviso por chat, no? Pero si no les ha avisado nada, significa que no han presentado nada. No, no se preocupen. Bien, eh, hoy día vamos a ver, como les indicaba, dos temas. Uno que es eh, las consecuencias del tiempo para efectos de los títulos valores, que es prescripción y caducidad. Y el otro es, eh, vamos a ver la primera parte de lo que es destrucción, ¿no? Parcial o total de un título valor. ¿Qué se tienen que hacer? ¿No? Eh, ¿Tienen en su material de lectura de la semana 8? Hay un cuadro muy interesante que les he compartido con ustedes respecto de un estudio ¿no? que hizo un conocido abogado especialista en el tema, de todas las situaciones que la ley eh, de títulos valores eh, se refiere a prescripción y caducidad. ¿no? Eh, yo les sugiero que lo bajen y que lo impriman y lo pongan en su ley de títulos valores porque les va a servir le va a servir a ser muy útil para su trabajo diario, bien, entonces vamos a comenzar a la clase de hoy y a las nueve tenemos programado nosotros como siempre y eh, para responder pues con, con todo gusto, bien, entonces vamos a comenzar la sesión siguiente. Entonces, vamos a, a apagar la cámara por si nos quedamos sin internet. Bien. El tema principal de hoy, el primer tema, es pre y caducidad de las acciones cambian. ¿A qué nos referimos con este tema? Y hemos visto que las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder, como tenedores legítimos, títulos, valores, tienen la posibilidad de ejecutar las acciones correspondientes en caso de que no hayan conseguido el pago. Pa pa pa, ¿no? Y en la clase pasada hemos visto los tres tipos de acciones, acción directa, no directa, eh, la acción de retorno y la acción cuál es la otra acción acción de regreso doctor ya y la otra cómo se llama acción pauliana Ulterior. Ulterior, regreso entonces hoy vamos a volver a repasar porque tenemos que ver ¿no? los plazos de prescripción de cada una de estas figuras bien ahora obviamente el beneficiario, tenedor, ¿no? si no ejerce la acción cambiaria en los plazos que establece esta ley, va a perder la posibilidad de cobrar. ¿no? Entonces, por alguna circunstancia, por negligencia, por imprudencia, por dejadez, no se ejerce, no se ejerce la acción cambiaria, le damos dar un instrumento al acreedor. ¿Para qué? Para oponer la prescripción. Y obviamente, si se declara fundada la prescripción, ya perdimos la acción, por lo menos en esta vía. Algunas particularidades. La prescripción se promueve por interés de parte para que el juez funda sus fallos en la prescripción ¿no? esta debe ser invocada ¿no? eh, con respecto a la caducidad sí puede ser declarada de oficio ¿no? y la caducidad como figura jurídica no admite suspensión ni interrupción del plazo ¿no? ahora ¿qué formalidades exige la norma para ejercer las acciones cambiales ¿no? una de las principales formalidades que señala la ley que estamos estudiando es que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 91 de la ley. Y lo otro que venimos a comentar es que se que esta exigencia de pago se realice dentro del plazo de prescripción como vamos a verlo pues a continuación. Ahora, ¿qué sucede si sí, impulsado un proceso judicial o arbitral, ¿no? presentada la demanda, antes de que venzan los plazos, en pleno proceso cae el plazo prescriptorio? De acuerdo a la norma, al haberse ya impulsado la cobranza vía judicial o arbitral, ya no opera la prescripción. ¿Cuál es la única situación en la cual la prescripción podría tener efectos en una acción de cobranza eh, en vía judicial arbitral? Que la acción abandono, bastante proceso de archiva, y tendría que iniciar. Y cuando inicie nuevamente ya el título habría prescrito. Preguntas, colegas. A ver. Vamos a preguntarle a Verónica Sánchez García. Doctor, Buenas noches. Antes de que pregunte, para que se declara en abandono, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir? Justo eso le iba a preguntar a Verónica Sánchez García. Ah. A ver. Verónica, ¿alguna idea del plazo de... Abandono. No está, Verónica. A ver, don García, ¿alguna idea de cuándo opera el plazo de. Cuatro abandono? meses, doctor. Cuatro ¿Cuánto? meses. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y cuál es el presupuesto para que opere el abandono? Aparte del tiempo. Eh, cuando el proceso está en, en el juzgado, no hace. Lo que ...por ninguna de las partes, sobre todo por la parte eh, demandante, ¿no? ¿no? No ha habido impulso procesal. Sí. Ya. ¿Y cuál es la excepción? La excepción. Hay una excepción sí. que no opera el abandono. Cuando... Antes, antes de... Pero ojo, no es un recurso cualquiera. Si es algo de mero trámite, no tiene, digamos, validez. Tienen que tener en cuenta que si el juez ha pedido auto para sentenciar, pueden pasar un año y sentenciar como que se el tema. Ahora, últimamente los jueces están poni poniéndose muy, digamos, exigentes en cuanto al tema. Del abandono. ¿no? Eh, pero finalmente, después, pues, si pasaron más de cinco meses, algunos incluso lo de oficio, después está declarando el abandono sin que las partes lo piden. ¿no? Pero en el caso que estamos comentando, si alguien presentó una acción de cobranza ¿no? en vía judicial, ¿no? presentó su título y el título, pues, en pleno proceso prescribió después cayó en abandono, ¿qué pasó el proceso? Se archiva. El demandante, puede, ¿puede iniciar nuevamente la acción? Sí. Ya habrá, por lo tanto, el de poner esa medio de defensa y el desestimar por prescripción. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos procesos a cargo nuestro, tenemos que estar permanentemente, ahora que funcionan pues, las plataformas de poder judicial, estando chequeando los plazos, porque a veces en eh, la rutina hace que estemos viendo una y otra cosa y nos vamos olvidando los procesos. De repente reaccionamos y hay procesos que llevan cuatro meses, cinco meses paralizados y nosotros los hemos impulsado. Y sí les, les digo que es muy complicado explicarle al cliente esto práctica veamos la prescripción estos son los plazos de prescripción que establece la norma, no tenemos en cuanto a la acción directa a los tres años, a partir de las fechas de respectivo vencimiento, la acción directa contra el obligado principal y o sus garantes. Tres años, acción directa, obligado principal o sus garantes. ¿De cuándo se cuenta? Desde las fechas de vencimiento. Al año a partir de la fecha de vencimiento, la acción de regreso contra obligados solidarios endosantes o los garantes de estos, los garantes de los endosantes. C. A los seis meses a partir de la fecha de pago en vía de regreso, la acción de ulterior regreso contra los obligados y o garantes de estos, anteriores a quien lo ejercía. En este mismo plazo de seis meses puede plantearse la acción de repetición que corresponda al garante contra el obligado principal de este. ¿no? Ya hemos indicado que la acción de repetición es la que cobra, propone el garante para que el obligado que él garantizó le devuelva lo que él paga. Y aquí está, ¿no? en un cuadrito. Acción cambiaria, tres años de la fecha de vencimiento. Acción cambiaria de regreso a un año contado de la fecha de vencimiento del título de valor. Son dos. Pues. Y la acción eh, cambiaria de ulterior regreso a la mayor. las que se pagó en vía de... Es más mayor ya, pues. Y el chiquitito. Por favor, alumno. ¡Taramba! No. Listo. El caso de que lo... ¿Correcto? Sí, sí. Entonces... En eh, cuanto al cheque, perdón, ¿no? El eh, plazo de prescripción eh, se computa a partir del de, de momento del 14 de abril. ¿Ok? Y en caso de los demás títulos, valores con vencimiento a la vista, el cómputo será el día de su presentación a cobro o por haberse dejado constancia de ello a partir del protesto respectivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, una preguntita. Sí, sí. Eh, si en el caso del cheque, el último día de vencimiento uno va a cobrar y el cheque está sin fondo. Sí. Se le cortó este don es Villano, doctor, Villano. Ah, perdón, señor Villano. Señor Villano, doctor, sí. doctor. Ah, lo justo, sí. Lo escuchamos. Sí, doctor. La pregunta era, en caso que el último día de plazo uno va a cobrar, okay. y el cheque está sin fondo, entonces, ¿cuál sería la medida a tomar en ese sentido, doctor? Bien. Eh, lo que tiene que usted, usted, si le dice que no tiene fondos, tiene que solicitar al banco que le coloque el sello respectivo de no pagados por falta de fondos y tiene que estar suscrito, ese sello, por el funcionario del banco. Esa es la forma de dejar constancia que usted se acercó, cobró y no le pagaron porque no había fondos suficientes en la cuenta. Se va a encontrar con la situación de que el funcionario bancario no lo quiere hacer. O le dice, regrese mañana o más tarde. Y en ese caso usted tiene dos posibilidades. ¿No? Eh, o bien, si tiene acceso, eh, convoca al fiscal de prevención del delito para que vaya y constate que no le están pagando ¿no? y que no le están poniendo consignando la constancia que usted está solicitando. O en todo caso, eh, acude con un notario público para que deje constancia de que en la fecha usted se ha acercado al banco y el funcionario no le está consignando ¿no? las constancias respectiva de no pago. ¿no? Entonces, eh, hay pues, este, jurisprudencia y casos en los cuales funcionarios de los entidades bancarias, por proteger al cliente, han incurrido pues, en, en esta irregularidad y han sido sancionados administrativamente y muchos, en muchos casos incluso por temas penales. ¿no? Es una obligación, o sea, no es un favor. ¿sí? Si alguien va a cobrar un cheque, en una ventanilla y no hay fondos, tiene que poner el estereo respectivo. ¿No? Entonces, más allá ¿no? de cualquier compromiso, amistad que exista pues, entre el empleado del banco con el deudor. ¿Alguna otra pregunta? Pues, si no hay fondos sí. en la cuenta del cheque, o sea, sí, en el banco sí hay fondos, pero no en el cheque, ¿estaría inmerso en una denuncia penal contra el emitido del cheque? A ver... Eh, no hay fondos en esa cuenta, pero hay, hay fondos en otra cuenta. No, no, no. En el banco sí tienen fondos, ¿no? Pero en, el cheque, en la cuenta en sí del mismo, del que te hizo el cheque, no hay ah, fondos. Desde el el usuario? Usuario? Claro. Sí. Cliente. claro, es decir, la cuenta del cliente no, el banco no te ha pagado. ¿no? Ahora, cuando hablamos de un delito? Cuando ya después pues, hay la habitualidad. ¿no? Ya si hay más de dos cheques, podríamos hablar ya de un libramiento indebido. Si ya son. De cinco ya es estafa. ¿no? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Puedes tú consultar eso al banco? Eh, mmm, el banco no le va a dar información. ¿no? Es difícil. Lo único, digamos, ¿cuándo sí podríamos atribuir pues un estafa? Cuando le dicen, señor, la cuenta está cerrada. Entonces, porque se puede dar la situación, ¿no? Alguien Tiró un cheque y no cumplió, pues, con la debida diligencia de tener los fondos suficientes en el transcurso de pues, los 30 días. Y llegó un cheque y cobró, ¿no? Pero, este, ¿qué sucede si alguien emitió un cheque de una cuenta que sabe que está cerrada? Ahí se destapa directamente, porque ya ahí hay un ánimo, un dolo, pues, evidente, ¿no? Y ese va a ser un problema. Todo buenas noches. Sí, sí, me funciona. Diga. Una consulta. Diga, dígame, ¿cuáles pueden ser forma, las formalidades que, que uno debe observar ¿no? para que no pasen este tipo de cosas al, al, al ir a querer cobrar un cheque, ¿no? digamos, no tenga fondo? Para, que, para no, no sorprender tener en el momento, ¿no? ¿Hay alguna forma para poder este, evitar esto? No, digamos, eh, un acercarse a la, a la ventanilla del banco con, con su documento de identidad, ¿no? el cheque debidamente pues, este, con su nombre, su firma, su número de DNI, lo acerca a Cobo. Si le dice que no hay fondos, lo que tiene que bueno, entonces, señor, por favor, este, consigne el sello ¿no? de no pagado por parte de fondos y este, me lo devuelve. ¿no? En ese momento el cajero va a pasar a recoger al administrador. Se va a reclamar un poco, pero usted no se mueve la ventanilla. Dice, ¿no? es si, digamos, no caer en el, en el artilugio de venga más tarde o estamos comunicándonos con el cliente, porque no es de acuerdo a ley que, que, ellos, que ellos busquen al cliente para que podáis de plata. No, no, es, no es el, el mecanismo. ¿no? En todo caso, de exigir en ese momento usted me eh, proteste el cheque. Y eso es, como le digo, si es que se da la situación de no quisieran pagarlo ya ustedes pueden, como le digo, ya en un extremo al acudir o a un notario para que dé constancia o al fiscal de prevención del delito. E incluso un efectivo policial podría levantar una constatación de ese hecho. ¿no? ¿El hecho cuál es? Que no quieren poner el sello, la formalidad en el cheque, para de él no pago por falta de fondos. ¿no? ¿Eso afecta al banco en alguna forma? Eh, sí, sí. Porque ellos deben de cumplir la norma. En alguna oportunidad, tuvimos problemas con un banco porque eh, un cliente fue a cobrar un cheque llegado por 50 mil soles y la cuenta tenía 40. Entonces dijeron que no lo podían pagar. Entonces no dijeron, ¿sabe qué? Señores, aquí en la ley todo el valor dice que el este pago puede ser parcial. Págueme 40 y dice, cortate en el cheque. No, eso está prohibido no lo van a hacer, ok. Fuimos donde el administrador, no, esto no se hace, que se regular, ok. Y ahí fue donde trajimos, en ese caso, trabajamos con un efectivo de la comisaría, no, y fue a constatar ese hecho, y en ese momento, pues, llamaron al asesor legal del banco, X, y, y pagaron. ¿no? Entonces era, pues, o cobras 40 de 50, o no cobras nada. Entonces, era, pues, la alternativa. Pero eso, eso es lo que, lo que se hizo. Señor, Edson, adelante. Pues disculpe, nuevamente que otra otra consulta. Sí, Fíjame, ¿y existe, este, ¿cómo le puedo decir? Una revocatoria de un cheque. O sea, en este caso, si tuviera un cheque para cobrarlo, digamos, de acá 15 días, pero en este esos 15 días, el girador falleciera, por ejemplo, el cheque, el cheque quedaría revocado. ¿Qué diferido? No. no, porque finalmente ya hay un mandato de pago. Y justamente la situación que pudiese. Ocurrir con el girador, ya hay la orden. La única forma es que, que de revocar el pago es que el, el tenedor lo devuelva oh, este, okay, okay. ¿no? O, y, el, y le, lo devuelva y el, y, o lo destruya con su consentimiento. Ok, gracias, doctor. Sí, sí don Raúl. Doctor, disculpe, eh, para iniciar el procedimiento, el proceso de libramiento indebido, como medio probatorio, lógico, aparte del, del cheque ya denegado, firmado por el banco, ¿cuál otro requisito sería? No, básicamente, Básicamente, o sea, tiene que ver el, el, el cheque y si hay... Si hay porque ha emitido el valor a sabiendas de que no había. Gracias. Continu